Guandanara se hartó y lleva a juicio a Ivana Icardi. La rubia comunicó en sus redes que inició acciones legales contra su cuñada por difamación. La invito a centrarse exclusivamente en sus habilidades profesionales, escribió. El texto, en la nota. Todo tiene un límite. Es lo que pensó Guandanara al publicar un comunicado en Instagram para anunciar que demandó a su cuñada, Ivana Icardi, por difamación. La tensión y mala onda entre la rubia y la hermana de su marido viene desde hace varios meses y se intensificó con el ingreso de la novia de Luisa Galesio al gran hermano de Italia. Desde su presentación en el reality show, Ivana dejó en claro que Wanda sería su blanco de críticas. Me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme, afirmó Icardi antes de ingresar a la casa de grande fratello. Nara decidió poner un freno y publicó un comunicado, escrito en italiano, en una story de Instagram para comunicar que iniciaba acciones contra su cuñada.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 Esperando que las diversas entrevistas dadas y los numerosos posteos publicados en sus propios perfiles sociales en el último periodo, aparecían gravemente dañosos de mi honor y reputación. Además a la luz de la modalidad con las cuales la demandada continúa a instrumentalizar estos actos. Evaluaré cada oportunidad y posterior acción para saber si en su comportamiento se puedan encontrar actos muy graves contra mi persona que impliquen un delito. Además intimo a la señora Icardi a no usar su nombre ni la imagen de su familia para obtener visibilidad, notoriedad mediática y ventajas económicas, invitándola. Por el contrario, a centrarse exclusivamente en sus habilidades profesionales. Ivana Icardi, la gran hermana, lanzó el primer palito a Guandanara. La joven argentina ingresó al reality show de Italia con una fuerte crítica a la mujer de Mauro Icardi. La relación con él se arruinó desde el momento en que llegó una persona a su vida. Mira el video. Ivana Icardi ingresó al grande fratello, el gran hermano de Italia, dispuesta a ganar. Y sabe cómo hacerlo. Desde el minuto cero, la joven dejó en claro que su enemistad con Wanda Nara, mujer de su hermano Mauro, será uno de sus caballitos de batalla, Soy la hermana de Mauro Icardi, que es un gran jugador del Inter. Lamentablemente, la relación con mi hermano se arruinó desde el momento en que llegó una persona a su vida, fue la presentación de Ivana en clara referencia a la rubia. Y cerró con una frase contundente. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él.